Hola a todos, soy Álvaro Gal y en el vídeo de hoy te voy a mostrar cómo he construido este carro de herramientas. Bueno, pues como podréis haber visto en mis redes sociales estos últimos días, que he ido posteando cosas acerca de, de este proyecto... Eh, pues ya me han ido llegando los diferentes componentes como son las guías para los cajones eh, las ruedas que le pondremos al carro eh, y también he estado haciendo estos cajones para meter tornillos que bueno, básicamente he copiado un poco la idea del youtuber Alexander Chappell que ha hecho una cosa muy, muy, muy parecida por no decir lo mismo pero antes de nada quiero explicaros cuál es la motivación detrás de este proyecto eh, básicamente yo aquí todos los días pues utilizo mmm, bastante variedad de tornillería Y la tengo digamos un poco desorganizada Entonces básicamente el problema que tengo es que la mayor parte de las veces no sé Pues si de un tornillo en concreto pues me queda en la estantería donde tengo los tornillos y todo eso Si me queda suficiente stock o si voy a tener que pedir o si, o si no Bueno entonces en ese sentido tengo bastante descontrol eh, sobre la cantidad de tornillería que tengo entonces mi, mi idea era pues eso, hacer... Un, de hecho lo primero que hice fue buscar por internet 200 millones de carros de herramientas, eh, pero digamos que yo quería no solo comprar un carro de herramientas, sino que quería eh, un carro de herramientas que fuera estético. Entonces un carro de herramientas que sea estético pues cuesta una pasta. Entonces decidí directamente diseñarlo yo y eh, construírmelo yo a medida. Entonces para eso eh, simplemente voy a usar el eh, tablero de contrachapado eh, y unos cachos de perfil de aluminio g -slot que vamos a usar para digamos hacer como si fuera el prisma que rodea toda, todo el carro de herramientas y para darle también ese punto estético. Eh, así que sin enrollarme más pues vamos allá con el primer cajón. Bueno, pues aquí podéis ver la madera que vamos a usar. Vale, esto es un tablero fenólico de abedul. Eh, bueno, he cogido este porque he preferido gastarme un poco más de dinero eh, y comprar un tablero que estéticamente eh, fuera un poco más vistoso. Pero esto en realidad se puede hacer con cualquier tipo de madera. Vale, podríais hacerlo con un tablero de M o algo de ese estilo. Eh, aunque bueno, la idea inicial es de decir que mi idea inicial era utilizar eh, panel composite eh, para el exterior del, del carro, de tal forma que el carro quedara blanco y negro por fuera y después utilizar un, un tipo de DM que hay que se llama el cromat, eh, para hacer los cajones, lo que pasa es que bueno, todo eso se iba a un dineral y entonces al final decidí eh, optar por esta opción que, que me sale un poco más económica y a fin de cuentas pues el carro va a quedar perfectamente bien igual entonces nada, eh, tenemos dos tipos de madera madera de, de 15 milímetros que esta es la que utilizaré para, para el frontal del, de los cajones digamos donde pondré el tirador y todo eso y después tenemos madera de 12 que es la que he cogido para todo lo que digamos que es el cerramiento del carro de herramientas vale porque no necesito tanto grosor ahí ya que eso no va a soportar peso ninguno Así que nada, voy a ponerme con este cajón y en cuanto acabe pues volvemos y vemos cómo ha quedado. Ya tenemos el primer cajón listo y bueno, como podéis ver aquí, esta, esto no debería sobresalir por aquí y revisando un poco las medidas que yo le mandé al carpintero para que me cortara esto, pues me ha cortado el tablero este de la base, me lo ha cortado dos centímetros, casi dos centímetros más corto, con lo cual eh, mi idea aquí era meter, pues aquí, como podéis ver, hay una, dos, tres, cuatro... Cuatro mmm, cajoncillos de estos y mi idea meter 5, vale Pero claro, ahora al ser esto más corto de lo debido Pues no me entran cinco Entonces voy a tener que hacer un cajoncillo de estos A medida para, para este hueco eh, Para, digamos, aprovechar un poco todo, todo el espacio eh, Entonces, pues bueno Nada, seguiré montando los otros cajones que ya no los voy a grabar porque básicamente es lo mismo que acabáis de ver ahora. Y en cuanto tenga los cinco cajones listos, pues eh, os muestro cómo voy a montar la estructura del, de la cajonera. A continuación, lo que haremos es, usando la fresadora de mano, hacer un rebaje en todo el contorno exterior de los tableros para eh, poder generar una ranura que después insertaremos en los perfiles como estáis viendo aquí y generar este tipo de estructuras como si fueran cuadros eh, con los que posteriormente montaremos la estructura de, del carro. La idea de utilizar los perfiles no es solo porque estéticamente me resulte vistosa, Sino porque en el caso de que quiera añadir algún elemento al exterior del carro, pues podría simplemente quitar uno de sus cubos, meter tuercas y atornillar cualquier tipo de elemento al exterior del carro. Durante el proceso de montaje de la estructura eh, tuvimos que recortar algunos de los tableros porque venían un poco más grandes de lo que debían y no encajaba todo como, como debía. Entonces, bueno, simplemente con la radial metimos un par de cortes y quedó solucionado. Aparte de este problema, también tuvimos otro problema con los cajones, que ahora a continuación os explicaré. Ya tenemos el segundo fallo. Espero que sea el último, porque no, ya me está llevando demasiado tiempo, mucho más de lo, que, de lo que me esperaba. Si os fijáis, aquí tengo los cajones montados y, claro, estas piezas originalmente... Eran en 12 milímetros, eh, pero finalmente se hicieron en 15. Entonces esa diferencia de, de grosor, que no me di cuenta yo el otro día, hace que simplemente pues una de estas guías podamos meter una guía en un lado, pero ya no nos entra una guía en el otro. Con lo cual hay que desmontar todos los cajones y cortarle eh, un cacho a, a, la, a tanto a la base como al tablero del frontal y al tablero aquel del fondo para poder colocar dos guías como tengo en este, en este cajón que ya está modificado ya le he recortado un cacho para eh, que me entre exactamente entre las dos paredes del carro para montar las guías en su sitio he cortado unas plantillas con la CNC para que me queden todas perfectamente espaciadas esto podéis hacerlo con la impresora 3D también sin problema bueno, pues como podéis ver ya tenemos los cajones montados. Lo que pasa es que bueno, como he ido montando los cajones a mano, pues no me han quedado perfectos y al abrir y cerrar, pues eh, rozan un poco unos con otros. Así que bueno, voy a cortar, voy a ir a tirar por la solución fácil y le voy a recortar un cacho a este tablero de los frontales de los cajones. Le voy a cortar un, un cacho por ahí para que no roce y listo y lo que me queda ahora es eh, modificar el cajón de abajo como modifique estos para recortarles un cachito por lateral porque es muy largo Ya tenemos los cajones pintados eh, como veis sólo voy a pintar eh, de negro la parte interna porque es un poco lo único que me interesa como el resto no se va a ver las traseras y todo eso no se van a ver de cualquier forma sí que le voy a dar a todo una capa de poliuretano para que me aguante un poco más eh, por encima a los cajones le daré por encima de la pintura y le daré por todas las caras que ahora mismo no están pintadas también y después al carro le vamos a dar barniz también a las caras laterales eh, y a la trasera. Eh, al resto no le voy a dar una, porque aquí arriba quiero poner una lámina de goma, para, bueno, si pongo tornillos aquí o lo que sea, pues que no se me escapen, o no se caigan o no anden rodando por ahí, digamos. Eh, entonces, pues nada, meteré una, una goma aquí. Y listo. Y después al interior, pues ya no le voy a dar nada. Porque me parece una tontería darle barniz al interior. Eh, cuando no. no, no mmm, Pienso que no, no, no, no me hace falta. Vamos. Así que bueno, vamos a dejar esto que seque. Eh, aunque hay algunos como esos dos están prácticamente secos ya. Pero bueno, vamos a dejarlo hasta mañana que seque. Mañana le damos el poliuretano a todo. Y finiquitamos el por lo menos lo que es el montaje de, del carro de herramientas eh, ya lo terminamos mañana completamente así que nada me voy que es tarde y continuamos mañana Ya tenemos las tapas puestas eh, no está ni mucho menos perfecto porque no está todo perfectamente alineado digamos hay cosas que no me han quedado lo bien que a mí me gustaría y ni la separación de las cajones es la misma bueno he intentado dejarlo lo más parecido posible pero después de varios intentos no no me quedó perfecto yo tampoco soy carpintero o sea que bueno y como el carro es para mí pues tampoco le voy a dar mayor importancia Y ahora os voy a enseñar un poco lo que va a ser el antes y el después, ¿vale? Esta es la estantería donde tengo yo todas las cajas de tornillos que, que tengo aquí en el taller y que utilizo habitualmente. Ya veis que ahí, pues bueno. Entonces esto es un poco lo que quiero eh, cambiar. Bueno, pues como podéis ver, tengo bastante variedad de tornillos, pero a pesar de haber impreso bastantes cajitas de estas, no me fueron suficientes, con lo cual... Tendría que añadir algunas más eh, adelante, eh, pero bueno, a pesar de que el montaje ha sido bastante accidentado porque he tenido que repetir varias veces los cajones o hacerle recortes a determinadas tablas y demás porque no me encajaban como deberían haber encajado, creo que el resultado ha quedado bastante chulo y bueno, he aprendido bastantes cosas que para un segundo montaje de una nueva cajonera pues me van a venir de maravilla. Eh, para que quede incluso mejor de lo que ha quedado ahora. Así que nada, os dejaré en la descripción un link a un modelo 3D en Fusion 360 de la cajonera para que le podáis echar un vistazo. Así como en la descripción también, eh, links a todo lo que he comprado para montar esta cajonera. Bueno, pues hasta aquí ha llegado este vídeo de la cajonera. Espero que os haya gustado. Eh, si tenéis alguna pregunta o lo que sea, me la podéis dejar en, lo, en los comentarios. Si es que acaso no ha quedado algo claro en el vídeo de cómo lo montaba y demás. Porque la verdad es que tenía un tonazo de vídeos y, y tampoco tengo excesivo tiempo como para editarlo todo ahí perfecto. Entonces nada, eh, si tenéis alguna duda o lo que sea, me la dejáis en los comentarios. Eh, un like, suscribir, compartir y todas esas cosas típicas que dicen los youtubers. Eh, y nada, eh, lo dicho, que espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo.